Los animatrónicos de Ouija's Wonderland, son los principales antagonistas, de la película de suspenso y terror de 2021, Ouija's Wonderland, que alguna vez fueron amigables animatrónicos, y mascotas, en Willy's Wonderland, este establecimiento era propiedad del asesino en serie Jerry Robert Wiggies y aparentemente diseñados por el mecánico local Jet Love. es por eso que en esta ocasión les traigo chicos y chicas, 8 curiosidades de los animatrónicos de Willy's Wonderland, comencemos. todos los nombres de los animatrónicos son aliterados como lo dije en el video de curiosidades de Sara la sirena por razones desconocidas Sara no aparece en ningún arte promocional con Willy y el resto de sus amigos animatronics se dice que si la película recibe suficiente apoyo se puede hacer una secuela si sale una secuela pero se desconoce si aparecerán los animatrónicos, o al menos las almas que los habitaban, ya que recordemos Willy y el resto de sus amigos están destruidos. Artí es el único animatrónico que no tiene pelo y también es uno de los dos únicos animatrónicos del grupo de Willy en ser mudo, siendo el otro es Nakti, o el caballero caballeroso. Cuatro de las ocho muertes de animatrónicos están relacionadas con la cabeza. Augusto le aplastan la cabeza en un urinario, Nakti es decapitado, Cami tiene el cuello roto, y A, Willy también es decapitado, aunque le arrancaron la cabeza. Dos de las muertes de los ocho animatrónicos, son irónicas, es decir que mueren por sus propias armas, A, Nakti usa su espada para acabar a sus víctimas, y termina siendo asesinado con él cuando el conserje lo derriba, y usa la espada para cortarle la cabeza, Cammy mata a sus víctimas, rompiéndoles el cuello con la lengua, el conserje la derrota, de la misma manera, en los cómics de la precuela, se revelan sus orígenes humanos, y los de Willy, y Sara, se revelan en el primer número, Gus. Camille y Arti revelaron los suyos en el segundo número, Nakti, Tito y Osi revelaron sus orígenes en el tercer número. Como se revela en los cómics de la precuela, todas las apariencias y acciones de los animatrónicos coinciden con los atributos, habilidades y personalidades de sus respectivos poseedores bueno chicos y chicas ese fue el video de hoy suscríbanse para apoyar el canal y sigue existiendo activen la campanita para que no se pierdan nuevo contenido para ustedes y compartanlo con sus amigos y amigas y familia si no reciben las notificaciones revisen el canal personalmente suscríbanse a mi canal principal y a mi canal de videojuegos Ahí subo contenido relacionado con los videojuegos, y más datos interesantes, los links están en la descripción, y bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.